Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver en esta sesión cómo formatear un disco duro, SSD externo, nuevo. Entonces, en este caso, he cogido un disco que normalmente es un disco interno, eh, es un disco, lo que se llama un disco SATA, y le ajusto un adaptador que va del SATA a G a, ah, en este caso, USB-C o también puede ser USB-A. Entonces, convertimos este disco interno en un disco externo. Y lo importante es eh, saber cómo formatearlo cuando estamos con el Mac. Entonces, lo enchufo y vamos a, a ver cómo hacerlo. Al introducirlo, lo primero que nos dice es que el ordenador no puede reconocer este disco. Entonces, normalmente cuando eh, utilizamos un disco que viene del comercio, suele estar formateado en, en algún formato que es solamente compatible con Windows. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es reformatearlo para que funcione con el Mac. Entonces, vamos a decir inicializar y nos abre la utilidad de discos. La utilidad de discos eh, podemos buscarla haciendo comando espacio barra y poniendo aquí discos y eh, seleccionamos aquí utilidad de discos o podemos ir directamente a aplicaciones, utilidades y utilidad de discos. Eh, aquí nos aparecen los diferentes discos que tengamos conectados o que hayan sido conectados y eh, en este caso nos aparece eh, este disco que eh, no tiene eh, ningún, ninguna unidad lógica, es decir, no lo podemos eh, utilizar. Sin embargo, sí que re lo reconoce físicamente que está conectado. Entonces, vamos a darle a borrar y aquí es donde viene la parte donde, la parte importante donde hay que tomar una decisión. Tenemos en Mac estos diferentes formatos entonces el APFS eh, es el formato que es más adecuado para el ordenador Mac cuando estamos utilizando discos SSD, eh, los diferentes formatos de SSD. Entonces, APFS es un formato eh, moderno eh, y podemos tener eh, subvariantes. Si tenemos un disco duro de tipo eh, eh, disco duro clásico, es decir, con un disco de verdad, no, no un SSD. Entonces, es mejor utilizar el Mac OS Plus, que es un formato más antiguo, que es más compatible con las máquinas modernas, porque el APFS creo que eh, apareció en el 2017. Y eh, el APFS es mucho más, eh, ¿cómo decir? mucho más eficaz para la lectura y la escritura. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con vídeo, audio o manejo de ficheros donde la velocidad es importante, es mejor, si vamos a trabajar con Mac, utilizar APFS. Luego tenemos dos, los dos últimos formatos que son compatibles con Windows. Tenemos el MS2FAT, eh, que es un formato antiquísimo, o sea, realmente es del inicio prácticamente de Windows. Y este formato es lento, es malo y además eh, tiene una limitación de unos eh, 4 GB para los ficheros, con lo cual no podemos escribir ficheros de más de 4 GB. Y tenemos el exFAT, que es un formato más moderno, que es compatible con macOS y con Windows, y que es bastante eficaz. Entonces, si vamos a estar trabajando o leyendo ficheros o transfiriendo ficheros de Mac a Windows, el, el exFAT es un formato bastante, bastante eficaz, y que eh, a, a nos permite precisamente tener varios, varios sistemas operativos en utilización. En mi caso voy a utilizar el XFAT porque va a ser un disco que voy a utilizar sobre todo para guardar ficheros, eh, para la docencia en este caso, y que eh, me conviene eh, también poder leerlos de vez en cuando, con, uh, con Windows. Entonces, lo que es muy importante es siempre ponerle un, un nombre al, a los ficheros, a los discos, porque, por ejemplo, si lo dejáis en un aula, en, en un ordenador o donde sea, eh, lo importante es que alguien eh, pueda leer ese fichero y que sepa que es de tal persona, etcétera. Y para vosotros mismos también, si le ponéis un, un nombre eh, que sea significativo, sabéis que es vuestro, pero además de qué tipo de fichero se trata, de qué tipo de disco se trata. Entonces voy a poner mi nombre. Y en este caso eh, le voy a poner docencia, do. Eh, y le doy a borrar. Y como en este caso no había prácticamente nada que borrar porque el disco estaba vacío, eh, nos indica que ya está eh, disponible y tenemos una capacidad de dos teras y eh, normalmente ya nos aparece aquí eh, como un disco pues, listo para ser utilizado. Finalmente vamos a testear la velocidad que obtenemos con este disco y para eso podemos utilizar la herramienta gratuita de Blackmagic que se llama Disk Speed Test. Y eh, aquí tenemos que configurar para eh, poner el disco que hemos eh, formateado ahora que es eh, este Blaspyry Do Lo abrimos y también podemos configurar la velocidad y el tamaño de ficheros, que, sobre todo el tamaño de ficheros que vamos a utilizar. Podemos dejar el defecto, que en este caso es de 5 GB, y vemos la velocidad real que hay. Bien, pues esta es una manera de utilizar los discos, en general es recomendable en cualquier caso utilizar un disco SSD, los discos SSD internos con un adaptador son un poco más baratos que los discos que ya vienen con su cápsula y tienen una buena durabilidad.